Estás en la tarde de la radio, estás en Radio Mix acá en el Magazine, junto a Emiliano Mayo de Salud Radial, a quien le damos la bienvenida en la tarde de la radio. Hola, Emi. Hola Cari, ¿cómo va? Buenas bien. tardes para todos. Todo bien, ¿y vos? Bien, todo bien, recién llegado. ¿Cómo te trata la calle? <risa> bien, bien, la gente está como loca porque eh... Hace la, las, las filas, las hacen mal porque no respetan la distancia, entonces sale la gente de seguridad, sale la gente del banco, sale la gente del supermercado, despide. Y eh, uno es, eh, entiende que la gente esté así porque no es fácil, eh, porque uno me pasa a mí, no es fácil estar encerrado en la casa. O sea, Están en la casa las 24 horas, gente está las 24 horas sin salir. Tal cual. Igualmente vamos a decir que no se relajen, ¿no? Esto no, no, por eh, favor. yo noto gente como muy relajada, está bien, abrieron los bancos, abrieron más cosas, después vamos a ver si podemos hablar bien, ¿no? Con qué, ¿Qué cosas sí para Pinamar? Pero eh, tienen que respetar la distancia, lo dijo la doctora Villafani, ¿te acordás? Sí. La semana pasada. Sí, sí, sí, sí, Que era fundamental. Hay que respetar la distancia, si vas a salir anteojos barbijo no tocarse la cara, eh, tratar de, de llegar a la casa y lavarse las manos. Eh, acá el alcohol en gel es preventivo, el, lo que realmente es muy bueno es el tema del agua y jabón, claro. así que lávense las manos con agua y jabón las veces que consideren, mientras más veces mejor, más si vienen de la calle o van a salir a la calle. Eh, nada, eh, cuídense, es muy importante... Hay que tener claro que es muy importante, y miren qué tontería esto, ¿no? Que parece una tontería y no lo es. Cuando uno va a comprar un producto al supermercado, uh -huh. fue manipulado por un montón de personas. Entonces, cuando llega, le tiran el, el, el, el alcohol al 70, eh, la bandina, ¿no? lavandina, eh, lo dejan un ratito y después le pasan el trapito, el trapito no, el, el rollo de cocina. El papel del rollo de cocina o un papel absorbente, porque si uno le pasa un trapo, una franela o lo que fuera, queda en el trapo, entonces el, nosotros el, el papel lo descartamos después. Entonces es muy importante cuando van a hacer las compras que cuando lleguen a la casa, antes de entrar, se saquen los zapatos, se tiren el, el, el agua, el alcohol con el 70... En realidad la ropa en una bolsa y la lavamos Exacto. porque eso es lo que Exacto. van diciendo, Exacto. ¿no? Eso, Tanto la doctora eso. Villafáñez como el director médico de emergencia Pinamar, Miguel Coloma... Exactamente lo mismo, a lavar, a toda lavarropa, a, lavar ropa, a todo. lavarse la cabeza. Exacto, exacto, exacto. Todo. Eso, te lo, te lo voy a perdonar. Todo, todo, la verdad que hay que tener mucho, mucho eh, cuidado con todo, con eh, esos detalles que hacen la diferencia, eh. esos detalles hacen la diferencia. Emi, hay algo que te quiero preguntar, es algo que pasó en Belgrano R, en un geriátrico, sabemos que ustedes, Emergencia Pinamar Villa Gesell, tienen también... Servicios a los geriátricos. ¿Qué pasó? No sé qué pasó, pero para mí, de, lo que, de la comunicación, ¿no? que obviamente la verdad directa, más allá de lo que hablaron, esto es lo que periodistas comunicaron, y se escuchó al dueño, se escuchó a una doctora, abandono de persona, más allá de los mails que dice que el geriátrico que mandó, desde la semana pasada, con un caso de coronavirus, mandaba los mails a la familia para que los pasen a buscar y lo llevan a su yo casa. yo te voy a contar lo que nos pasa en la región. Yo, sí. Lo que pasó en Belgrano, uno tengo la costumbre de no hablar de lo que no conozco, mm. porque seguramente deben tener sus, sus motivos o sus o sus situaciones, por lo cual ha pasado lo que pasó, ¿no? Yo, sinceramente, tanto el, el, el asilo de Pinamar, eh, de Ostende, como el de Villa Gesell, impecable, los dos en, en los protocolos. Eh, nos hemos comunicado con los dos directores médicos con la doctora Nelly Porres acá en Pinamar y con el doctor Carlos García Vázquez en Villa Gesell y antes de, del furor de esto no y ellos han tomado todas las medidas necesarias todas, ¿eh? no dejaron pasar un detalle eh, entonces yo creo que eh, más que nada va por los responsables no los responsables de cada institución que tomen las medidas y que hagan tomar las medidas al personal de lo que tienen que hacer es decir, en este caso, como es coronavirus, como estamos con el virus, el geriátrico, en, delante de la duda, tiene que llamar al 107. Todas las personas... Pero la existencia... Sí. Perdón. Te, te... Todas las personas, sea en la institución geriátrica, sea, eh, eh, no sé, eh, un lugar, que, un comercio que esté eh, abierto, y ante la duda tiene que llamar al 107. El 107 es el que responde ante la situación de la sospecha de coronavirus. A ver, no lo llamemos por cualquier cosa para no colapsar, para eso estamos los privados. Eh, pero siempre ante la sospecha, el operador del 107 o el operador de emergencia pinamar Villajez se los va a atender, le va a hacer las preguntas de protocolo y una vez que determina el operador si corresponde a, a coronavirus, va a despachar al 107. A ver, ayer nos pasó que nos pasaron un dolor de garganta. Hicimos la preguntas de protocolo y dio negativo para COVID-19. Y fue nuestro personal. claro Entonces, tenemos que ser claros, no mentir, o sea, que la gente que llame no mienta, que diga la verdad. Asistir va a ser asistida por el público, por el privado, pero es importante que diga la verdad para que el, el, el equipo médico que vaya esté preparado. Seguro, seguro. Es sumamente importante. Porque acá nos tenemos que estar, y más con temas de salud, eh, es es la verdad ante todo porque es la manera de que este virus se quede estancado y no se y no se expanda mm -hmm. Emi, eh, las empresas privadas como, como de, de repente ustedes delante de este de estos geriátricos que que están manejando no mm -hmm. eh, tienen le, ¿Tienen el apoyo? Porque ponele que llaman al 107. En este caso que supuestamente los dueños de geriátricos dicen que la, la ciudad no, re, no respondió como correspondía. ¿Ustedes eh, por lo menos tienen el acompañamiento de los geriátricos? ¿Hacen los protocolos de ustedes mismos llamar al 107 o no? Sí, o sí. No sí. Igual te digo algo. Eh, el sistema SAME de Capital Federal... Sí. es el segundo mejor sistema del mundo en eh, público primero dicen que es el SAMU de París y segundo el SAME de Capital Federal yo sinceramente conociéndolo a Alberto Creyenti no creo que no hayan respondido está en cada uno después se verá quién dice claro. la verdad y quién miente tal cual con respecto a acá, eh, sí no, como te decía anteriormente justo salió otro tema y nos desviamos eh, nosotros hablamos con los responsables médicos, con los directores médicos de cada institución y nos pusimos de acuerdo en los protocolos, bajamos protocolos de, la, de lo que le baja el Ministerio a ellos, lo que no bajan nosotros, pusimos un punto de equilibrio y, y actuamos según ese punto de equilibrio y el protocolo que armamos entre las tres instituciones. decir que los geriátricos están protegidos acá en Pinamán. por supuesto, en y en y Gessler. Villa Gessler. Gessler. bien Ustedes ya tienen comunicación directa. Comunicación directa con los responsables y con el que, los que saben del tema. Este, si bien todo el equipo de salud está eh, enterado de cómo es la situación, uno habla con las personas que toman decisiones y que son, en este caso, los responsables médicos del Tal lugar, cual. de los lugares. ¿no? Tal cual. Bueno, Emi, muchísimas gracias. Llevamos un poquito de tranquilidad porque, claro, ahora estos geriátricos ya son dos en lo que es... Eh, Capital Federal y bueno, también la gente de acá que tiene a sus familiares en... Sí, en yo lo que es puedo decir difícil. sí, muy difícil porque no les permiten ingresar a verlos, no, no te dejan. Ajá. Entonces, eh, yo digo que en este momento hay que apoyar esa decisión, yo creo que es una decisión, por más que duele, es una decisión correcta. Eh, a ver, es lo mismo que la persona fuerte, que está aislada pero, en la casa Fuerte pero correcto Claro, es un, esto es lo mismo que una persona que está aislada en la casa y no puede ver al nieto, al hijo, al sobrino al y no va y se queda Bueno, lamentablemente el tema de los asilos tiene un valor sentimental más pesado, digamos ¿no? Pero bueno, lo que tienen que hacer es eso Respetar las normas No es que el, el, el hogar, los hogares lo hacen porque tienen ganas de hacerlo sino porque los están cuidando ellos mismos también entonces, me parece que es una decisión acertada y correcta. Y sinceramente, como dice Miguel Coloma, aplauso, medalla y beso para las dos instituciones, ¿no? Tal cual. Eh, para los dos doctores, eh, directores médicos que tomaron esta determinación, que es dura, porque sinceramente es dura, pero es la correcta. Y es un. uno Yo creo que tiene que pensar que esto va a durar poquito por más que se extienda hasta septiembre, octubre o hasta julio, hasta el tiempo que sea, hasta el mes que sea, y tratar de defender y, y, y cuidarnos lo más posible. Tal cual. No agarrársela, perdóname, no agarrársela con, con, ni con la institución ni con este, eh, la, la persona que da la cara por la institución, ¿no? que está trabajando en esta situación. Que es muy que es muy dura, ¿no? Y que tiene que estar con todos los sentidos. Bueno, Emi, muchísimas gracias. Nos vemos mañana con el doctor Miguel Ángel Coloma. Sí, Miguel Coloma, le mandamos un saludo, que bueno, íbamos a salir una y media, pero bueno, por cuestiones laborales me atrasé un poquito. <ríe> y vos. lo vamos a dejar para mañana, le vamos a hacer una llamada telefónica para avisarle. Así que bueno, un abrazo para todos y a cuidarse. ¿eh? A cuidarse. Emiliano Mayo de Salud Radial en la Tarde del Magazine. Ya venimos, me quedo con vos y para vos hasta las 4 de la tarde, haciendo que tu tarde se convierta en la mejor tarde de tu vida.